Todo lo que ustedes han escuchado de beneficios del aceite de olivo es real. Pero no está por demás saber un poquito acerca de por qué es tan bueno el aceite de olivo. El aceite de olivo proviene de las aceitunas, que es el fruto de este árbol. Cada aceituna tiene un tercio de su contenido como aceite y se cosechan cuando ya están maduras. Es decir, tardan entre 6 y 8 meses en madurar en el árbol. Y es a principios de otoño cuando se inicia la cosecha de aceitunas y se inicia el proceso de la creación del aceite propio del aceite de olivo. Antes se usaban unos molinos muy rudimentarios, se llamaban almaranzas. Hoy por hoy se ha modernizado toda la maquinaria y sigue siendo igual de pura la extracción. Los aceites de oliva, virgen y extra virgen son unos potentes auxiliares para prevenir la diabetes la obesidad o la diabetes mellitus 2 no significa que lo curen simplemente contribuyen a que el organismo no sea propicio para contraer este tipo de enfermedades ahora bien para clasificar a los aceites de olivo se buscan tres, tres elementos fundamentales que son el color el olor y el sabor un extra virgen contiene pureza en esos tres renglones un virgen tiene alguna imperfección leve en alguno de estos tres renglones, pero como los productores son muy estrictos, no permiten que pase como extra virgen un aceite que solamente pueda ser virgen. Búsquelos así, busquen la etiqueta, la clasificación del aceite para que esté usted seguro de estar comprando el que usted quiere consumir. El aceite de olivo solo, sin ser virgen o extra virgen, no es el ideal. Para consumirse directo es adecuado para freír pero es preferible que uno lo consuma directo aun cuando tiene las cualidades de los otros pero no tiene ni el sabor ni la fragancia ni el color del virgen y el extra virgen puede usted mezclar el aceite de olivo con un bálsamo de modena ese es un platillo mediterráneo prácticamente italiano pero es interesante en un platito vierte usted aceite y luego unas gotas del bálsamo de Módena lo deja que se revuelva o que se, porque viene emulsionado lo deja que se revuelva, Trinque usted un trocito de pan, lo remoja y lo lleva a la boca es un aperitivo delicioso, es para antes de comer para ir abriendo apetito y para que todo su aparato digestivo esté limpio por medio del aceite que está usted consumiendo la otra forma de consumir el aceite de olivo es directamente en la baguette o en el pan. Lo parte usted a la mitad, le pone un pequeño baño de aceite y encima le añade usted el jamón, el salami, la lechuga, el jitomate, el queso o todo aquello con lo que usted quiera para prepararse su platillo favorito o, digamos, torta o baguette o panino, como les llaman en Italia. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que ustedes tomen en cuenta cómo se, cómo se produce el aceite, de dónde proviene y compren y consuman básicamente el virgen y el extra virgen, que es el más adecuado para el consumo humano. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi programa y nos vemos en la próxima. Lomo de Cordero al Tartufo Primero,